Hola, soy Facundo y quiero darte algunos consejos útiles para que no te contagies de COVID. Antes de irte es aconsejable que te des una ducha y que te cambies de ropa. Si no puedes hacerlo porque vas a estar en contacto con otra persona, hacelo antes de entrar a tu casa. Sácate toda la ropa, metela en una bolsa y date una ducha y no entres con los botines dentro de tu casa, el tapaboca y nariz solo te lo podés sacar cuando ya no estás con tu compañero y, y como es un material de tela también tenés que lavarlo todo lo que estuviste usando durante el día sanitizalo, el termo, el, el mate, la llave con un spray al 70% de alcohol. Y con el teléfono lo apagás, lo rociás y le pasás una servilleta para desinfectarlo bien. Y cuando estés en tu casa, tenés que saber que no es bueno reunirte con otras personas, juntarte con algún amigo a tomar una cerveza, compartir la botella, comer un asado o irse a jugar a las cartas. No lo hagas, cuídate vos. Si no, todas las medidas que tomaste en el trabajo van a ser inútiles. Cuídate vos, así podés cuidar a los tuyos. Porque si vos estás enfermo, enfermas a los que están con vos y eso implicaría que te tengan que estar más de 14 días sin trabajar. Dale, cuídate y cuida lo que tenés cerca.